Gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana. Ya estamos en el Café Caliente en la entrevista central que hoy miércoles estaba pautado y cumpliéndose la visita del movimiento El Pimentel que merecemos eh, en razón de unos comentarios que se hicieron desde el programa y han pedido su derecho a réplica, pero sobre todo para tratar lo que ha sido este movimiento. María Sánchez nos, nos Acompaña, María Eugenia, Luis Jochi, eh, Amílcar Guillén, Bien. Simón Polanco, Bienvenido Checo, eh, Miguel Ángel Grullar, Hipólito Antonio Almonte y Reiter Perdomo, Almanza. Almanza, perdón. Y con él, con ello, acompañándole a ellos, el licenciado Héctor Castellano, quien ha llevado eh, la, la vocería como abogado Y, ah, me faltó, ah, eh, perdón Y Paúl Cepeda. Paul Cepeda Que está aquí con nosotros, discúlpame Paul Que como te conocí, eh, lo iba y se me pasó Pero nada, buenos días eh, a todos Gracias, muy buenos días Buenos días, eh, es un placer para nosotros Estar nueva vez en este programa Lo cual agradecemos grandemente eh, y quisimos pasar por aquí para aclarar una serie de cosas eh, de las que Fulvio advirtió en días pasados, pero no es nada de pleito, no es nada de... de sino poner las cosas claras. Por ejemplo, Fulvio decía, eh, tajantemente y con una seguridad propia del que cree tener la razón, no siendo así, eh, de decir que todos somos botellas que somos asalariados. Permítame que cada uno de nosotros se presente, diga su oficio, de qué vive y su ocupación. América Guillén, por, por ejemplo. Yo soy América Guillén, soy de la directiva de la directiva del Frente Amplio en Pimentel y lo que trabajo es herrería. Y no nadie me da nada ningún partido. Romero. María Sánchez Chupani, maestra de 37 años, Bien. en el servicio de la educación hoy jubilada. Bien. Yo soy María Eugenia Altagracia Santana Martínez, soy repostera. Bien. Yo soy Simón Polanco López, trabajo en Agricultura con mi viejo. Mi nombre es Bienvenido Checo, soy comunicador y soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Mi nombre es Miguel Ángel Rullá, eh, yo soy así en el Palacio de Justicia y... Nada. Sí. Mi nombre es Hipólito Antonio Almanzar, eh, trabajo en Derecho al Autor, y eh, soy miembro de la Comisión Política del, del PRI. Mi nombre es Rete Perdomo, yo soy estudiante y también soy comerciante. Muy bien. Mi nombre es Luis Hochi, y soy maestro de mecánica. Soy miembro del PRM en Pimentel. Muy bien. <coughs> Licenciado Héctor Castellanos, 11 años de ejercicio profesional. Únicamente dedicado al ejercicio del derecho. Y no laboro para ninguna institución pública ni se ha asalariado de ninguna parte bien, bien. del gobierno. Incluso bien, va, vamos a, a presentar en un momento la cédula de identidad de nosotros para que se pueda verificar si alguno de nosotros aparece en alguna nómina. Porque en mi caso particular, usted puede estar seguro que no va a encontrar en ninguna nómina, ni de este gobierno, mm -hmm. ni del pasado, ni, ni, ni de ninguno, durante mis 32 años de edad que tengo. Bueno, mi nombre es Paul Cepeda. Yo sí soy empleado. Yo sí soy empleado del Ministerio de Medio Ambiente. Y a consecuencia de una enfermedad que tuve, que tuve que ser intervenido quirúrgicamente, esto es, que usted puede leerlo, eso es el neurocirujano que me operó a mí. Eh, por una, una, diríamos un aneurisma, una de, un, un de, un <coughs> acumulación de líquidos en la cabeza, por lo que se me hubo que implantar una, eh, una válvula en la cabeza. Yo tengo una válvula implantada ahí. Eso fue eh, del día 19, algo así. Me puse malo y el 21 me operaron. Y, 2016. Sí, y mi operación, mi recuperación, todo se debe a la mano poderosa de Jesús, porque el mismo neurocirujano que me operó así lo aseveró. Usted está vivo, pero por obra y gracia de Dios. Eh, en Pimentel todo el mundo lo sabe, incluso hasta me mataron, porque eh, estando eh, dos días de operado dijeron que me, me, me había muerto, había fallecido, siendo mentira. Por tanto, eh, estoy en licencia. Y eso es algo que usted lo ve ahí, bien. aquí hay otra, otra, otra documentación. Entonces, lo que queremos es decir, dejarle claro, es que solamente yo soy empleado del gobierno. Eugenio Pérez es profesor de Educación Física. La profesora Socorro Cordero es pensionada, profe, eh, profesora pensionada. Entonces, Mayra Dizla. Mayra Dizla también es una desempleada. Por lo tanto, quiero que ya usted tiene la seguridad de que solo yo soy empleado de, del gobierno. Pero además, queremos significar lo siguiente. Usted también hizo unas aseveraciones, eh, metiéndonos a todos en un saco, en el sentido de que no resistiríamos una prueba antidoping. Nosotros estamos aquí hoy para decirle a usted, eh, con todo el cariño que usted se merece, que estamos dispuestos a hacernos la prueba antidoping, pero que lo invitamos a usted para que usted vaya a hacérsela también. Si acaso usted entiende bueno. que usted erró en esas aseveraciones y pide disculpas, todo se queda ahí. Muchas gracias. Bueno, mientras, la... mientras nosotros sí. conversamos, quisiéramos que el Control Master... Pase unas imágenes, unas fotografías para que se pueda evidenciar los trabajos que ha ido realizando el movimiento Correcto. y que los rostros que están presentes aquí en el día de hoy son los rostros que se han estado presentando en cada una de esas actividades. Vamos a ver, eh, tienen a mano, ya ahí están. Mira, eso fue en el hospital en donde la directora de Yanira Saldaña nos convocó para entregarnos las nóminas porque se hablaba de un desfalco en el, en, en el hospital y ella nos invitó muy amablemente y nos mostró todas las documentaciones y nos dijo to todo lo que estaba ocurriendo en ese hospital. Esa fue la actividad frente al ayuntamiento cuando nosotros decidimos no acudir a la entrega de una supuesta documentación y no por miedo, como decía Fulvio, sino porque habíamos sido objeto de algunos maltratos por parte de las autoridades. Si se sigue observando, usted podrá ver que esos son los rostros que están aquí en el día de hoy. Esas son las personas a las que nuestro amigo Fulvio hizo esas aseveraciones, por eso quisimos venir aquí Mire, esa es otra actividad, una reunión. Usted puede ver que este es el equipo de trabajo del Movimiento Todos Unidos por el Pimentel que merecemos. Sí. Esas son las personas que quisiéramos que se determine de ahí cuáles son los que no resistirían mm. el doping o cuáles son los que son asalariados del gobierno. Mm. Porque como eso sea claro, ya solamente bueno. Paul. Y mucho menos botella. Aquí no, no hay nadie que esté cobrando. Ya eso dinero. está más que claro. Y, y yo Pero creo otra actividad que... actividad con la Junta sí. de Vecinos de, sí. de Sendero de Luz. En donde eso puede, allá en Pimentel. Eso, todo sí. eso sí. Es allá son las actividades que hemos venido realizando. Y queríamos destacar eso, que Fulvio decía un supuesto movimiento que ha surgido en Pimentel. No es supuesto, es una realidad, es un movimiento que tiene cerca de tres meses trabajando. Usted puede ver las diferentes actividades que se han estado realizando. Y cuando Fulvio decía que él tuvo en sus manos 14 o 15 firmas de personas y que este movimiento no pasaba de ese, de ese número, nosotros en el tribunal hemos depositado un listado de firmas que se recolectó en el Parque Central de Pimentel, y como usted podrá observar, son cerca de 600 firmas. ¿Pueden ir? Eh. Sí. Y aclarar que en el hospital no hay de falco. hay una, una deuda de 1.700.000. Si comienza pesos. a pasar esas hojas por ahí, producto usted producto no de evidencia recibir los fondos. Los fondos suficientes. Sí. Eh, aquí están: una, dos. Quisiéramos que vaya Tres. Pasando. Vamos a volver. Una. Con su cédula. Nombre y cédula de las personas que firmaron Tres, pidiendo esa documentación. Cuño y letra de ellos. Cuatro, cuño y letra de ellos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 13, 14, 15, 16, 17 y 18 hojas que contienen unas, cada una de 30 más o menos personas. Bien. Entonces, Creo eso que era más lo que, queríamos que yo, yo de quiero que... pedir y voy a hacerlo por mi propia cuenta, al movimiento, que como vieron en la misma tesitura y en el mismo espacio, nuestro compañero Fulvio tuvo a bien de asumir una posición de, de disculpas y de esperar que entendieran y se tomaran esas disculpas por parte del movimiento esperamos que eso haya quedado claro y saneado. Yo, yo estimo que hoy necesitamos también las informaciones de qué se aboca el movimiento en el día de hoy, porque tengo entendido que hay, hubo un aplazamiento en el amparo. Exacto. Bueno, la parte de, de la disculpa es buena y válida para nosotros, nosotros con humildad la aceptamos, pero no podemos dejar suelto sí. por si cualquier persona escuchaba esos comentarios, porque esos videos han estado rodando, y se quedaba la confusión, porque sabemos que el amigo Fulvio fue utilizado en su buena fe y le pasaron esas informaciones de alguna forma y parece ser que quien le dijo eso no es su amigo. Porque decir que este equipo de personas que está aquí puede ser acusado de esas cosas que usted dijo es, es algo que, que, que se cae por sí solo. Porque solamente el rostro de esta persona y en la comunidad de Pimentel, que somos todos conocidos, eh, evidencia quién cobra, quién no cobra, cuál es la calidad moral de cada cual. Para hablar del, del eh, tema en cuestión... Hay que hacerle saber a la población que como empresa responsable, y sobre todo el canal, el, el, el, el espacio de mañana, somos profesionales al servicio de la comunicación con todo el respeto. Y esto se cumple entonces así, la oportunidad de permitir claro. que quien se sienta aludido. timado, aludido, pueda venir de forma respetuosa y hacer este encuentro válido Y eso refleja el sentir del propio programa, de la producción, porque cada espacio tiene su mística y nosotros somos respetuosos de eso. No, y estamos también al servicio de la comunidad. Antes, licenciado, que usted le responda a Francis, yo quiero expresar que hay que bajarle un poquito a la, al dicho de que todos, yo dije, hay integrantes, de los cuales... Eh, me excusé también y me excuso delante de ustedes en el día de hoy por la, los términos usados. Yo me crié en el mundo social y los movimientos, los grupos, las juntas de vecinos, eso, ese es el estandarte de toda la comunidad que busca desarrollo. Y en las condiciones que está Pimentel, que es una condición paupérrima, olvidada, en buena hora llegaron ustedes para hacerle frente a esa situación y yo también los felicito porque están tomando la situación por donde tienen que hacer y decirle a la comunidad de Pimentel, aquí hay gente que estamos pendientes de lo que está pasando aquí. Eh, Héctor, Antes de iniciar nosotros trajemos algunas primicias que hemos estado manejando a nivel de redes y... Se conocen, pero queríamos darla a conocer. ¿Y qué mejor escenario que a través de ustedes? Bueno, Tenemos aquí unos... desde el inicio del nacimiento, este espacio le ha dado cobertura a Pimentel. Sí. Nosotros dentro de las pruebas que utilizamos para poner la denuncia en el PETCA, así como parte de las pruebas que vamos a utilizar en la acción de amparo, están unos videos, porque las acusaciones que nosotros hemos hecho no han salido de voz nuestra, han salido de la voz de las mismas autoridades. Entonces aquí usted va a escuchar de voz de los regidores ¿Cuál es el punto de vista de ellos en relación a ese tema? Quisiéramos primero que se vea un video del alcalde, en donde desde el primer momento en que él inicia, escuche lo que él dice. Yo fui. Me entran en 50 mil pesos ayer y lo metí aquí. A un amigo, si en mil, 50 mil me va a emprestar el lunes para meterlo ahí para que un día, cuando el ayuntamiento pueda, me, me devuelva ese dinero. 50, pesos, y que buscó por ahí 50 mil pesos más para tirar un cascajito, para que cuando el ayuntamiento tenga dinero algún día, entonces reponerlo, porque desde que él entra, establece que, que no hay dinero. Quisiéramos escuchar un segundo video donde el alcalde entonces dice que el día que se abre un problema ahí, que el que sea responsable va a tener que dar la cara. Por favor, Control Master. ¿Es cierto, don Martín, que hay personas en el ayuntamiento que tienen más poder que usted en ese ayuntamiento? Bueno, eh. Eh, yo me considero que usted es el jefe de ese, de ese ayuntamiento ahora mismo. El que eh, crea que tiene más poder que yo. Lo único que yo digo es eso. Lo único que le digo es que el que crea que tiene más poder que yo, pediría que explote un lío ahí. Eso que cree que tiene más poder que yo, que se amane la correa y se prepare para que lo enfrente, para que crezca el lío que explote ahí. Porque yo no caigo con carga ajena, yo caigo con. Desde que llegó dice que no hay dinero y está reconociendo que hay un problema. Ahora vamos a escuchar a José Antonio Grullar Ureña, el presidente de la sala capitular actualmente. Actual. Actualmente. Bien, Oiga lo que dice ese señor sobre las sobrevaluaciones de obras. Voz propia de él. ...sobrevaluación de obras. A donde sí hubiera un manejo malo, había un manejo que si una obra se iba a realizar con 100 mil pesos, le colocaba 150... 130, 120. Estamos a, yo, oiga, el problema es que los verdaderos datos, los verdaderos datos originales los tiene. Claro. Tenemos ahora otro video en donde otro de los regidores, el señor Leandro Acosta, regidor del, del PLD. Ponerle mucha, mucha atención. Atención ¿no? a, a lo que dice Leandro Acosta. ¿Qué? Y ni siquiera más, si no estuviera ahí, si ahí no tuviera, la llamaba ella. Exactamente. Cuando el alcalde empezó, tenía una, una botella de 625 mil pesos. Y a los cuatro meses tuvo que disminuirla. Y yo le dije a él, no se puede. Usted ¿Pero está viendo. cómo se recibe allá? 2.900.000 pesos. Mensuales. ¿Y la y la carga laboral es de 600.000 mil No, el, el, el regidor lo que está diciendo es que a la cuenta de inversión, inmediatamente el alcalde entra, le carga 600.000 pesos de botella. Es decir, que está utilizando de la parte de inversión, 600.000 pesos, que es una proporción del 40. Para botella. De que debe ser regidor, para inversión, marca. no para uso de gastos de personal. Así es. Así es. Esto es interesante. Entonces, el PECa tiene conocimiento de esto. Claro, todos esos ustedes videos le han el PECA? hecho saber que. Claro, claro. Una, una denuncia formal donde se depositaron los movimientos bancarios que presentamos aquí, conjuntamente con esos videos. Pero oiga otro regidor, el del PRD, el señor Osiris Brito. Escuche lo que dice Osiris Brito. donde él hace un llamado a que la comunidad se integre a ayudarlos, porque él reconoce que el problema del ayuntamiento de Pimentel se le fue de la mano. O sea, ese es el panorama. Son ellos mismos los que han dado la voz de alarma. Nosotros simplemente no hemos hecho eco de eso y hemos salido para que eso no quede impune y se haga justicia. Vamos. Lamentablemente no tenemos contralores. Nosotros mismos, el contralor mayor sería el banco que no va a ratificar que la información que nos quien no lo le leyó en voz allá, ahora, de que el problema está sabemos que está, por los rumores públicos y porque que la información lamentablemente oficial me la tiene secuestrada a día de hoy. Nosotros también que nos den alguna sugerencia, que la estamos necesitando, porque este caso del ayuntamiento ya se nos fue de la mano. Y esto es algo que hay que resolver entre todos, por una parte representativa. Junto. Bueno, este es otro está... regidor, porque allí hay cinco regidores. Cinco regidores, sí. uno de cada partido. Así y... que no sé de dónde dicen que, que es un asunto político, porque en el tribunal están todos. No es una acción dirigida en contra de nadie en específico. ¿Usted no aspira a alguna candidatura a ser síndico en Pimentel? no No, nunca he tenido aspiraciones es? políticas. Solamente me he dedicado al ejercicio profesional del derecho. Que es bueno destacar eso, que aquí ningunos, ninguno, absolutamente ninguno, tenemos aspiraciones políticas. Y tienen todos sus derechos. No, no, exacto. Mira que una no representación no del Frente Amplio, del PRM, que es miembro de la Comisión Municipal del PRM. Y del, del Comité PRI, Político también. Del PLD. O sea, usted ve como un conjunto de ciudadanos de diferentes laterales se han unificado en torno a que en Mira, tel, las cosas cambien y no sigan en las mismas condiciones. Yo quiero hacer un comentario al margen. nosotros, somos entrevistadores y no debemos de hacer, pero me voy, le voy a pedir al productor que me permita, y que lo que voy a decir tiene que ver con el razonamiento lógico de la relación que debe darse entre políticos representantes del municipio allá en Pimentel y la comunidad de Pimentel, o los ciudadanos. Tratar de buscar desmeritar por cualquier vía la calidad de estas personas teniendo una base jurídica como la que han presentado, yo creo que deben buscar otro mecanismo de defenderse. Y te lo sugiero tanto a mi compañero como a Luisito, como a los que están ahí. No se trata ya que está en el orden público de buscar un culpable. Se trata de darle... La luz A esto y buscar una solución Porque de lo contrario van a salir muy mal parados Que ni siquiera hay que solicitar informe Eso se debiera dar bueno. el, hospital no dio, el hospital no dio el informe Nada más tuvimos que, que ellos nos llamaron Finalmente a vamos a escuchar no la declaración de, de, de Luis Rosario eso sí es. Hemos puesto a ayudar a Martín Ahora Martín hace Lo que, lo que de, le diga a su conciencia Eso lo hace Martín Y eso ha hecho que por ejemplo tengamos ya dos años prácticamente de gestión de Martín, eh, ha habido una escasez en, la, en las obras por inversión, y Martín le decía a todo el mundo, ayúdame que tú vas a comer con grasa. Ha habido un, una elevación de la nómina. ¿Ha la grasa? No, no, no, elevó la nómina ah, pues, totalmente. está comiendo con grasa, grasa. La elevó totalmente... Eso ha hecho una disminución en el dinero de la cuenta de inversión y por eso ha faltado una la Una cosa, en el vamos a hablar, eh, yo comprendo un poquito de municipalidad, un poquito, yo aprendo contigo. Y yo Pero, cuando necesité asesoría tuya te la pedí, ¿verdad? Y, que la, sí, di, y, y lo hiciste. Claro. Que sí. Mira una cosa, me preocupa que se identifique por parte tuya como regidor de que el alcalde asuma una decisión, una postura frente a, a las promesas de comer con grasa y sobrepase el 25% que corresponde para tener un tamaño de ayuntamiento respecto a la población laboral que él tenga, tomar de obras o de inversiones Dinero es una falta que, grave, grave. que lleva a la prisión a la a, por, acuso, por acusación de prevadicación y desfalco. Artículo 21, párrafo el 3, 4, 1, 2 y 3. Tú lo ves ahí, artículo 21. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay que poner un freno? Hay que poner, ya ellos se comprometieron a poner ese freno. Ahora, ahora, ahora Bien, como ustedes podrán observar Queríamos dar a conocer de que no es un invento nuestro Son ellos mismos, como ustedes lo han podido apreciar a viva voz Quienes han dicho que hay una irregularidad La cual ahora ellos pretenden desconocer Pero ya lamentablemente están los audios, están los videos Y difícilmente ellos podrán revertir Se requiere de una acción rápida Para ayudar Paul quería decir algo en relación a, una, a unas sí. acciones que llevaron a cabo también para tratar de desmeritar el movimiento, sí. donde se acusaron Mire, eh, Por ejemplo, Fulvio daba un toquecito en sus declaraciones de que, por ejemplo, en el caso de Bobolo, el, el Grullar, que fue hicieron disparos frente a su casa. Eso fue mentira, una faracia grande, porque no encuentran qué hacer ni encuentran qué decir. Sí se, sí se suscitó un disparo, pero no fue ni siquiera en el frente de su casa ni cerca de su casa porque la justicia lo averiguó. Se sintió agraviado de una vez. Bueno, sí. pero está bien. Pero fue lejos de su casa. Y por otro lado, eh, el, el, el alcalde Martín de la Rosa dijo que yo se sentía amenazado por mí, que por Simón. Yo dije en un programa... Él es Simón. Sí, él es Simón sí, Polanco. Bueno, es eh, que si a nosotros nos ocurría algún pellizquito, él era responsable. ¿Por qué expresé eso? Bueno, porque él, el alcalde fue a la casa de Simón Polanco buscando a su papá no lo encontró y se marchó. Cuando Simón se enteró, dijo, pero es conmigo que él tiene que hablar, porque yo soy mayor de edad, yo tengo casi 40 años, es conmigo que tiene que hablar. Y Simón salió a buscarlo para decirle eso. El hombre se sintió asustado, pero no con eso, volvió a su casa y habló con el padre de Simón, cosa que le preocupó tanto que el padre de Simón estuvo interno en el hospital de Pimentel y e interno aquí en el hospital de San Francisco. Pero además, fuimos a la justicia, fuimos a la justicia y él no quiso el dijo, no, no, no, no, yo no voy a quitar querella. Y se fue, pero Simón estaba ahí. Ahora, Simón si sí es testigo, si sí tiene testigo de que él fue a su casa y dijo cosas, cosas por las cuales... En Pimentel eso, la, la mayoría justicia. son familias, Sí, ¿verdad? entonces, Todos somos familia. entonces eso. hizo eso <risa> con él, pero lo hizo con la profesora José Corro Cordero, pero lo hizo con otro compañero llamado Luis Palomino, o sea, quien ha estado violentando la tranquilidad del hogar de cada uno de nosotros es él. Y les reiteramos, Martín, esto no es personal, esto es algo institucional. ¿Ustedes <coughs> usted como movimiento eh, se sienten conformes con las inversiones del gobierno en Pimentel? Evidentemente que no. Y fíjese que este movimiento... ...no solamente se ha interesado por el tema del ayuntamiento... ...este movimiento no es eso... ...este movimiento está tocando lo que tiene que ver con las cloacas... ...el acueducto, el hospital... ...nosotros eh, hicimos un reportaje a través del canal Telesistema... ...en donde se dio a conocer a la opinión pública nacional... ...la situación de las cloacas de ese municipio y del acueducto... ...que son eh, elementos que están totalmente colapsados al día de hoy... ...entonces la situación de, de Pimentel es terrible... ...incluso ahí hay una fotografía... Que nos dicen que ustedes tocaron ese tema ahorita El puente que comunica Pimentel sí, el, con el Castillo hoy, el hoyo, yeah. Tiene un hoyo ahí Que hasta que no se mate una persona No va a haber Sobre alguien el que, río que se de eso okay. Y haga una bueno. una inversión Y, y mejoren esas condiciones Hoy sí. hoy continúa El amparo Hoy continúa la acción de amparo La acción de amparo Bueno eso será a las 9 de la mañana para el día de, de hoy Quiero decir que además del recurso de amparo También hay una formal denuncia en el PETCA En el PETCA Ok, sí, son sí. dos acciones Son dos acciones Para Bueno, el, el amparo de... es una acción Ahí está el hoyo Ahí está Eso es terrible lo que está ocurriendo ahí Eso es Un accidente va... sí. En razón de la También que nosotros nos personalizamos a INAPA Ajá, INAPA también Porque teníamos el problema Hoy se habló aquí también del INAPA de que duraban 15, 12 años la, El micrófono Repítelo otra vez también nosotros nos personalizamos en INAPA porque teníamos problemas con relación a la llegada del agua. Se duraba 12, 13, hasta 18 días llegaron. ¿Y cómo es hoy el servicio? Eh, dos veces a la semana, ya la están después que el movimiento fue y lo visitó allá. También con referencia a la cloaca que yo le hablé y llevaron un camión también para detapar algunas es decir que el movimiento ha logrado cosas que nada acción, más no es sí. nada más no es el ayuntamiento ¿Cuál, cuál es la, ¿cómo es la acción del gobierno ante el municipio? no ausente, totalmente nula, nula. el nula. gobierno no ha hecho ningún tipo de inversión reciente en el municipio de Pimentel nula. es decir que el gobierno también está en deuda está olvidado Pimentel, Olvida. usted, Pimentel sabe está que, olvidado. usted sabe que regularmente esas acciones se encaminan a través de la eh, presidencia de los partidos políticos y la presidencia del PLD ya es nula. Es tanto así que ni siquiera local tiene. El PLD no tiene un local, el partido de gobierno no tiene un local en Pimentel. ¿Dónde reunirse? Eso pero, deja mucho que pero Fíjese que muy, en, en, en, en dos años no, la alcaldía de Pimentel no había tenido recursos para hacer nada, porque a decir del mismo alcalde no había dinero. Sí. Pues fíjese que a partir de que este movimiento surge y sale, se pintó el local de los bomberos se pintó el cementerio y se limpió, se reparó el boulevard, se han estado haciendo unos badenes en el pueblo, se habla de que se va a desbachar una calle. Fíjese cómo simplemente porque los ciudadanos no hemos empoderado a exigir, ya está apareciendo el dinero. Y ahora lo que falta es la transparentización, transparentización de ese dinero. Exactamente. Bueno, Finalmente gracias. Francis, ah. para decirte de la acción de Amparo, la audiencia anterior se aplazó a los fines de que las partes tomaran comunicación de los documentos y a los fines de nosotros poder citar de manera formal tanto al Banco de Reservas como a la Cámara de Cuentas. Ya para el día de hoy estará representado en audiencia el Banco de Reservas y la Cámara de Cuentas. Y esperemos que se desarrolle esa audiencia y que al final un tribunal garantice nuestro derecho constitucional de libre acceso a la información pública. Así que estaremos dándole las informaciones de lugar y nosotros muy agradecidos por la invitación de ustedes y por el, por el trato recibido en su programa. Bueno, aquí estamos de mañana y agradecidos nosotros también porque... Y qué bueno que todo se haya aclarado y que continúe y que llegue a un feliz término por, por el bien de la comunidad y de la institucionalidad del país. A ustedes no se muevan y continuamos aquí en De Mañana.